Me avisen. aplaudo. ¿Qué era lo que pasaba antes? O sea, antes no querían vender la idea de que la casa necesitaba 14 columnas. Porque lógicamente, uno, por el miedo a que no se callara, decía que sí. Pero lo que había de trasfondo con eso es que le querían poner más columnas sencillamente porque iban a cobrar más. Entonces en una casa que se podría hacer con dos columnas, le ponían 14 y usaban el miedo para poder llevar el beneficio de ellos. Porque en la medida que colocaban más columnas, pues la cubicación del acero subía y ellos cobraban más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si hacemos un poquito de historia y nos vamos muy para atrás, ¿qué va a pasar? Que si vamos a la zona colonial, los muros eran grandísimos. ¿Por qué? Porque no tenían idea de cuánto pesaba una casa. No tenían idea de cuánto pesaba un edificio no tenían idea de cuánto pesaban las cargas vivas y las muertas las personas caminando entonces por eso por miedo agrandaban el muro ustedes ven los muros del tamaño sin embargo hoy a través de la tecnología nos damos cuenta que podemos hacer edificios 10 veces más altos con menos muro porque conocemos el peso porque se puede calcular el peso de las estructuras en función al tipo de suelo que tengamos entonces una de las formas que nos va a ayudar a poder bajar la ubicación, el gasto en ese cimiento o en esa zapata, es hacer un cálculo estructural para que en función a lo que vayamos a tener dentro de la casa, pues podamos definir cuál es el acero necesario para ese tipo de suelo que respalde frente a un terremoto, frente a un... Ciclón frente a un movimiento telúrico, frente a un deslizamiento. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Y no dejarnos llevar, porque el ingeniero dijo que son 14 columnas, son 14. ¿Dónde están los planos estructurales que definen eso? ¿Dónde está el peso de la casa para yo poder saber el tipo? ¿Dónde está el estudio geotécnico que define ese tipo de estructura? Entonces, no es que vamos a llevarnos porque no sabemos, y como somos un arquitecto ingeniero, llevarnos lo que él diga. No, tenemos que hacer un estudio geotécnico, que eso sí avale y dé garantía a esa estructura. No pone por columna, simplemente por miedo. Entonces, esto nos va a ayudar mucho. Si se fijan, en una casa, como un apartamento, al final son cuatro paredes que tienen un espacio Si yo coloco un vehículo dentro de ese espacio Pues la estructura debe ser más reforzada Pero si de ese espacio lo que van a ver son personas Pues no, entonces según el movimiento Según el tipo de suelo Según lo que vaya a funcionar dentro Es que vamos a definir el nivel de columna que va a tener la casa Hay edificios, y con esto voy a cerrar Que tienen cuatro pisos ¿ok? Y no necesitan ni siquiera una sola columna por cómo se distribuyó la estructura, por cómo se diseñó el proyecto. Principalmente lo que no pasa de un árbol de 5 metros. Entonces, ojo ahí. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción. Me puede escribir sus comentarios ahora en tu canal de YouTube y también a nuestro WhatsApp. Chao.